Daste cuenta de que, bueno, que un jornalista local en esas neuras está muy solo Porque claro, a gente normal eh, interesa ya otro tipo de cosas Pero claro, te llegas a casa todo emocionado y tal Y preguntan a su país ¿Qué pasa? ¡Buah! Que íbamos a tener conexión ferroviaria a Langosteira. La <risa> <"¡Pabre!" risa> <"¡Bien." risa> que cesaron a la... A xerente del consorcio de turismo Y esa, es? Pero para ti un notición Y tú estás comentando que o consejero X O último de la lista de esa política Es para ti un tema de día Pienso que prácticamente, no, bueno, no todas, pero muchísimas las novas en realidad son novas locales, sí. que luego tienen una trascendencia nacional o internacional a que sea. Yo pienso que incluso las guerras, si votáramos un tempiño atrás y e éramos de verdad a prensa local de los do sitios donde se produce ese conflicto, podríamos ser capaces de ver cómo los pasos microscópicos que van dando pea a eso. Esta profesión, muchas veces, es complicado no dejarse tampoco arrastrar por los egos, por dar ti ¿no? a NOVA, dar ti a titular, firmar ti un poco esa, esa primicia que todo el mundo va a querer leer.